Simulacro de emergencia en el Colegio Público Virgen de la Hoz de Molina Dragón. Un amplio despliegue de policías, ambulancias, guardia civil y bomberos hicieron un rescate a unos muchachos atrapados en un ficticio incendio. Bueno, todos los años sabéis que preceptivamente los centros públicos y colegios durante el primer trimestre estamos obligados a hacer un simulacro y una evacuación de un centro. Querido, por ahora lo que queremos es que la complejidad del colegio público, de la residencia, de la guardería y del aula de música de este complejo escolar de Molina de Aragón hace que, que tengamos que complicar aún más eh, la simulación. Entonces, eh, cada año hacemos una, una práctica distinta. Este año hemos hecho, eh, sin saberlo nadie, nada más que los coordinadores, Hemos puesto unos puntos de humo en los que tenían que estar confinados un grupo de alumnos dentro de los dormitorios de la residencia escolar porque ha habido un conato de incendio en el hall de, del ascensor. Entonces se activan todos los protocolos. Como no sabemos lo que va a haber, el coordinador evalúa posibles daños en un principio, una primera actuación, y eh, comienza todo el protocolo, se avisa al 112 y se activa tanto Guardia Civil como Policía Local, como Servicios Sanitarios, como el Parque de Bomberos más próximo a nosotros, que es el de Molina de Aragón.